Buenas, mi nombre es José Dolores Suazo, soy el presidente del Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del Centro de Honduras, Copa Vicente. Ahora me hago acompañar de la compañía de Vía de Tancur, la compañera Norma Suazo, la compañera Adela Zelaya y el compañero Pedro Guevara. Eh, pues en el caso de, de nosotros, eh, la masacre de Caerreita, para, para mí en, en especial, la muerte de mi hermano eh, y queremos saber... Eh, ...sobre ese caso, sobre el expediente de mi hermano... Sobre, ...sobre cómo sucedió esa masacre... ...sobre la violación a los derechos humanos de nuestros migrantes... ...sobre la violación eh, y, y, la, y la masacre y, y la muerte brutal... Eh, ...medieval que fueron uso de las armas de esos delincuentes... ...y quién mandó a asesinar a nuestros familiares... ...ahora queremos que nos, que nos den a conocer... La forma, la, ver, la verdadera justicia que se nos haga sentir, porque también creemos que esos casos no deben ser de, de alto secreto. Deberíamos saber todos los, los familiares de, de esa masacre que nos den a conocer cómo sucedió en los actos. Eh, le debo a la compañera Lía para que exponga sobre su caso. Quiero conocer, quiero conocer sobre. Él. El expediente de mi sobrino, Rosuelo González, él fue brutalmente asesinado ahí en Cadereita y creo que tenemos derecho a saber lo, lo que pasó, la verdad, qué sucedió, por qué fue, si ellos no eran, solamente eran migrantes, no eran drogadictos, ni asesinos. Entonces, Creo que eso es importante Marco, para la familia, para mi familia, la comunidad, para mi pueblo y para nuestro país. Pues yo vengo exigiéndole a la autoridad de México, exigiéndole una respuesta. Vengo no solo hablando en, en, en nombre de mi hijo que pereció en esa masacre salvaje, porque estas personas que migraron en ese mes de abril, donde fueron asesinados, queremos saber, queremos darnos cuenta que nos digan quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, dónde lo hicieron, quién los mandó a hacer, y a la vez queremos respuesta de, de, de, de, de justicia, queremos justicia, queremos que, que el tránsito de de migrantes, de todo, de todo el mundo entero que va para dirigir a Estados Unidos, sean respetados por los derechos humanos. Los parientes de nosotros salieron de aquí buscando una vida mejor, pero fue lo peor que encontraron en el camino. Yo creo que ya es tiempo de que nos digan la verdad, porque estamos, nos preguntamos, cada día, ¿por qué los mataron? Porque la verdad, mi, mis, nuestros hijos no eran unos delincuentes, y no se merecían esa muerte, y queremos ya respuestas, porque ya queremos justicia, ya no queremos estar ignorantes de todo, de lo que pasó ahí, porque no habla, porque no nos da una respuesta ya, ya van a ser casi cuatro años y no sabemos nada de esos asesinos que, que cometieron esas cosas imperdonables y, y exigimos la justicia porque ya no queremos más impunidad sí la verdad es que nosotros como seres humanos, como ciudadanos que tenemos los mismos derechos como lo tienen todos los mexicanos también nosotros tenemos los mismos derechos al respeto y la exigencia es para las autoridades gubernamentales para que puedan sus buenos oficios en práctica que den una información concreta a través de esa masacre porque no basta que a nuestros parientes o familiares, hijos vengan solamente y recibirlos no es justo porque no hay otra información yo pienso que las autoridades deben las autoridades deben de una información específica o de lo contrario nosotros seguiremos reclamando nuestros derechos señores de la Procuraduría General de la República de México señores je, señor presidente de la República de México exigimos como comité que se nos den respuestas que, que la información sea pública y que nosotros accedamos Tengamos el acceso a esa verdadera justicia, que se nos publique la información y que nosotros se seamos los que necesitamos saber por qué sucedieron esos casos y necesitamos que se nos dé la verdadera respuesta.